Para el día de hoy les voy a explicar cómo restaurar esta imagen antigua, la cual ustedes ven en pantalla. Esta imagen posee un deterioro normal por el tiempo, la cual tiene rasguños, rasgaduras. Está un poco mal la imagen. Y para poderla restaurar o, o arreglarla, vamos a hablar hoy de tres herramientas. La primera de la cual vamos a hablar es la herramienta tampón de clonar. Luego vamos a hablar de la herramienta de parche. Y luego vamos a hablar de la herramienta de pincel corrector. Voy a empezar con la herramienta de tampón de clonar. Como su nombre lo dice, esta herramienta lo que hace es clonar píxeles y colocarlos donde yo quiera. Es decir que simplemente toma unos píxeles iguales y los coloca de manera exacta en el lugar donde yo lo, in donde yo lo indique. Esta herramienta trabaja como un pincel o, o, o como un lápiz ya que podemos graduar su tamaño, su dureza. Y la podemos personalizar como queramos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Simplemente me paro en el lugar donde yo quiero muestrear o seleccionar los píxeles para clonar y luego aplicarlos en la parte que yo quiera. Para ello me sitúo en este sitio donde hay unos píxeles buenos, es decir, donde no hay daños de la imagen, presionó la tecla Alt o Option en Mac, presionó el botón izquierdo del mouse, es decir, simplemente doy clic, ya quedó muestreado y de esta forma reemplazó la parte dañada. Lo mismo acá, alt, clic. Y sin necesidad de volver a muestrear, él ya me toma la muestra. Pero como observan ustedes, esta herramienta deja un rastro, es decir, no es perfecta, porque como lo digo desde un principio, simplemente estoy clonando o colocando unos píxeles de un lugar a otro de manera exacta. Ahora vamos a hablar de la siguiente herramienta, que es la herramienta del parche. ¿Cómo funciona el parche? El parche funciona igual que una herramienta de selección, Exactamente como la herramienta de lazo es decir, funciona igual que esta herramienta es decir, es una herramienta de mano alzada para hacer selección en este caso yo lo que hago es por ejemplo, seleccionar una parte dañada digamos esta y desde acá me aparecen dos opciones una que dice origen y otra que dice destino en este caso, como seleccioné una parte dañada de la imagen, le voy a decir origen. Simplemente me paro sobre la selección, muevo y suelto sobre una parte buena. Como ven, la reemplaza y la ventaja sobre la herramienta de clonar es que se adapta al brillo y al contraste de la nueva, del nuevo sitio de la muestra que hayamos, que hayamos tomado. Luego yo puedo seleccionar una parte buena, por decir algo, y le puedo decir destino. Y simplemente arrastro al lugar donde yo quiero colocar. Como ven, es una herramienta muy fácil de manejar. Esta herramienta es muy útil, como por ejemplo, para daños de este tipo. Ya que esta herramienta trabaja en llave con las herramientas de selección... Digamos, yo puedo hacer cualquier selección, tomar la herramienta de parche y decirle destino y me lo va a hacer. En el caso del hombro, simplemente tomo la herramienta de lazo poligonal. Selecciono de esta manera, tomo la herramienta del parche, le digo origen, origen y lo hago hasta obtener el resultado. Y finalmente voy a hablar de la herramienta de pincel corrector. Esta herramienta funciona de manera igual que la herramienta de clonar, la herramienta de tampón de clonar, pero con la diferencia que lo que yo clono o muestreo se adapta al brillo y al contraste de la parte que yo estoy restaurando con la imagen, lo que voy a hacer acá es muestrear esta parte, es decir, presiono Alt en Windows o Option en Mac, doy un clic y empiezo a trabajar. Como ven, no deja rastro de nada. Siempre hay que tratar de ir muestreando. Para que los píxeles sean similares. Recuerden Alt en Windows. Option en Mac. Un clic. Estrear siempre. Si que no queda muy bien nos podemos devolver. Es cuestión de paciencia. Por ejemplo, hay ciertas partes en las cuales si sí es necesario utilizar la herramienta de parche. En este caso voy a tomar la herramienta de marco rectangular. Voy a seleccionar acá. Voy a tomar el parche. Y ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas que más se adapte a sus necesidades o a su trabajo. en este caso también voy a utilizar el parche este caso se pueden acercar. Desde acá, si ustedes quieren, pueden, pueden desactivar la cuadrícula de píxeles para que no les estorbe. Menú Vista, Mostrar cuadrícula de píxeles. Desde ahí la, la, la pueden desactivar. muestrean en este caso vamos a utilizar el parche en la frente Y observen que en cuestión de minutos, ni siquiera he acelerado el tiempo del video, ustedes pueden restaurar una imagen de manera fácil y rápida. Voy a reducir acá el tamaño del pincel. No deseleccione de arriba y ya. Ya es cuestión de, de detallar la restauración de nuestra imagen. Recuerden siempre muestrear en el caso del parche, en el caso del pincel corrector, perdón. Recuerden Alt en Windows, Opción en Mac, un clic y queda muestreado. en este caso me voy a acercar bien voy a reducir el tamaño Siempre muestreamos. A este lado vamos a, a utilizar el parche. Si no, podemos acercarnos de seleccionar. Es cuestión de pulir y de tiempo y faltan algunos detalles, pero bueno, la imagen quedó prácticamente restaurada. Y como les dije desde un principio, es rápido, fácil, no tiene ningún inconveniente. Bueno, amigas y amigos del rincongrafico.com, espero que este video tutorial haya sido de su ayuda y por favor, no lo olviden. Pregunten, comenten y compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.